Día buen inicio de año Este sí es el primer video que grabó ya en este año Porque el que le subí ayer eh, No, ese lo había grabado todavía en el 2022 Pero este es el primer video que grabamos en el 2023 Así que espero hayan tenido un muy bonito inicio de año Y este nos va a ir súper bien pero en fin, el día de hoy les traigo eh, sus experiencias paranormales. Por si no lo saben, aquí les va rápidamente la explicación. En cada video de estos cuento tres experiencias diferentes que ustedes me mandan. Entonces, si tienen mmm, experiencias que me quieran contar, enviar, enseñar, que fotos, videos, audios, este. Cosas así o lo que ustedes quieran me pueden enviar un mail en el que está en la cajita de descripción que es historias paranormales arroba Ahí me pueden enviar todos los eh, correos que ustedes quieran y las historias que ustedes tengan, experiencias y demás. No importa de qué tema sea, de que posesión, muñecas, eh, sueños raros, todo eso me lo pueden enviar porque aparte quiero abrir otra sección y si alguna historia está muy fuerte también la cuento en tiktok. Pero les quiero recordar que si ustedes quieren que se mantenga anónima, simplemente necesito que me lo pongan en el título para yo verlo así de que historia paranormal que se mantenga anónimo. Y yo no voy a dar ningún dato eh, que ustedes no quieran. Y eh, si tienen fotos igual o así que le quieran tapar algo que no sea relevante, eh, que solo quieran mostrar, no sé, que se vea algo de fondo o lo que sea, también se puede hacer así. Solamente pues si necesito que me especifiquen en los videos, digo más bien en los medios Porque eh, les digo, tengan en cuenta de que si alguna es muy buena también la voy a contar en TikTok Pero respetando lo que ustedes decidan, ¿ok? Entonces bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita 2023 Y aquí están apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Entonces estoy activa pero más en Instagram y en TikTok Así que ya habiéndoles dicho todo esto, ¿qué les parece si sí, comenzamos una vez adelante con la primera historia? Ok, esta primera historia es de Belén y Belén es de Chile. Bueno, Belén nos cuenta que tenía pareja en ese entonces, bueno, no sé si todavía, pero bueno, en ese entonces tenía pareja y eh, su pareja vivía en una casa con otras seis personas, o sea, eran roomies y pues cada uno rentaba un cuarto diferente. Muy bien, entonces Belén iba de vez en cuando pues a visitar a su pareja ahí pues a, a su casa y pues veía todos los roomies y demás, pero hubo una ocasión donde eh, uno de los roomies saliendo de la universidad venía caminando ya hacia pues, la casa donde vivían y que eh, vio así como que de reojo en un basurero un cuadro, o sea le llamó la atención entonces se acerca y dice que, pues que sí, que le gustó, que dijo, ay, pues qué raro que lo hayan tirado, la verdad está bonito, no sé por qué está aquí, eh, pues me lo voy a llevar. Ahora, ¿qué cuadro era? Porque era un cuadro en específico, no era así como que random. Era este que les voy a estar poniendo en pantalla, o sea, era como una, una réplica. este Dice que este se llama eh, La joven en la ventana de Rembrandt. Bueno, es este. Que es uno de los cuadros que, pues, si sí hay muchas réplicas y que mucha gente los tiene en sus casas. Entonces, por eso se le hizo bonito, que no estaba ni maltratado ni nada. Entonces, que dijo? No, pues sí, me lo voy a llevar a la casa, pues, para adornar, ¿no? Y, bueno, entonces llegó ahí y con los otros eh, cinco roomies pues, les dijo, oigan, miren lo que me encontré. Este, pues, está bonito. Y ellos pues sí, pues sí, está, está pasable. Y que decidió ponerlo eh, como que luego, luego entrando a la casa. Es decir, que si tú entrabas, lo primero que te ibas a topar era el cuadro, entonces pues todo muy bien, ahí se quedó y hasta ahí entonces llega Belén un día a visitarlo y pues dice que era la primera vez que ella entraba y que veía el cuadro, entonces que pues sí se le quedó viendo un rato así como de que ok, o sea, digo, el cuadro no está feo, está bonito, pero dice que se dio cuenta que mientras ella se movía pues los ojos la seguían, porque este tipo de cuadros tienen esa gracia o sea, de que pues te mueves y parece que los ojos te están siguiendo pero es como está pintada, ¿no? Entonces que sí se quedó así como que, ay, me da como cosita, pero el novio le dijo, eh, pues a mí también, pero pues ahora sí que lo trajo el otro room y pues lo demás no podemos hacer nada. O sea, pues realmente es que no nos afecta para nada que esté ahí el cuadro. Entonces, pues muy bien. Ahí lo tenían y eh, dice que pasaron días, semanas, y que eh, su pareja le contaba así como de que, es que ¿sabes que Estoy teniendo sueños bien raros, Dice, soñaba en específico que una mujer delgada, pálida y pelirroja, o sea, ese era su distintivo, que era pelirroja, lo atacaba. Y lo atacaba y lo atacaba y soñaba una y otra y otra vez con la misma persona y que lo atacaba y que lo atacaba. Entonces sí, ella, o sea, en cuanto el novio le cuenta eso a Belén, Belén le dice, es, es la tipa del cuadro, o sea, es el cuadro lo que está haciendo eso, o sea, es que la verdad es que está muy raro y no sé qué. Y su novio le dijo, pues sí, quién sabe, pero pues es que es del otro, o sea, no, no podemos hacer nada. Entonces ya en una ocasión que se reunieron los seis rumis estaban platicando y salió el tema que alguien contó su pesadilla. Entonces el novio se da cuenta que esa misma pesadilla que estaba contando el roomie la había pasado a él. Y entonces otro roomie empieza a decir que tuvieron la misma pesadilla con la misma mujer pelirroja que los atacaba y que los atacaba. Entonces dijeron, oh, o sea, las vibras de la casa cambiaron. Ha de ser por el cuadro, pero el rumi que llevó el cuadro dijo: Claro que no, o sea, es un cuadro, es una réplica, que pueda ser un cuadro, ¿no? Y bueno, total, después de un tiempo, ese rumi que se había llevado el cuadro se va y que los demás no dudaron en decirle: Llévate tu cuadro contigo, o sea, no lo queremos aquí, y que se lo llevó. Entonces, en cuanto se lo lleva, dice que la, eh, la vibra de la casa cambió y que ninguno volvió a tener, pues, esas pesadillas. Y bueno, es lo que dicen: Que. Muchas pinturas cargan energías muy oscuras. Y dice Belen de, de hecho, es de la época oscura de Rembrandt, en la que había perdido a su esposa. Y es una pintura llena de energías negativas, porque bueno, obviamente lo pintó pues pensando como negativamente. Quiero pensar. Y eh, dice que es lo mismo que pasa con los cuadros de los niños llorones. Ya les hice un video sobre esto hace un tiempo. Estos cuadros de los niños llorones, donde lo pongan, siempre pasan cosas en las casas. Entonces... Pues puede ser que en este tipo de réplica de cuadro pues también Pero ustedes qué opinan ¿Han tenido algún tipo de este tipo de cuadros? Bueno, de réplicas en su casa ¿Les ha pasado algo extraño? Cuéntenmelo en los comentarios Esta es la segunda historia Y va a quedar anónima Pero es una chica Entonces me voy a referir a ella como ella Muy bien Entonces dice que esta historia le pasó Cuando era un poco más, más pequeña Dice que vivía con su papá, su mamá Y ella en su casa Todo muy bien pero que tenía un hermano que era mucho más grande que ella. O sea, si ella tenía 14 años, el hermano ya tenía como 35, o sea, era mucho más grande. Entonces, eh, hubo una ocasión donde su mamá le dijo a ella, ¿sabes qué? Es que tu hermano está, está como mal, está como, pues sí, como enfermo, no sé, está mal, y pues me preocupa. Entonces, bueno, esa situación de su hermano como que se hizo más grave, o sea, como que estuvo más fuerte, y tanto que la mamá le dijo a su papá, ¿sabes qué? Pues ve por él, o sea, tráetelo aquí a la casa para cuidarlo aquí Porque de verdad, o sea, se nota que está muy mal Pero o sea, ella no entendía, la chica que mandó la historia Cómo era que estaba mal Entonces, bueno, ya el papá va por su hijo y lo trae a la casa Entonces, bueno, ella lo ve, ve llegar a su hermano Y dice que desde que lo ve, siente como que algo estaba raro, o sea, de hecho les quiero leer específicamente qué hacía, porque eran como cosas, eh, cosas raras dice, eh, lo noté raro porque ella es sensible como a este tipo de cosas, de energías y demás entonces dice que justamente cuando pasó a un lado el hermano de ella sintió pues raro, o sea, lejos de la preocupación de que, híjole, mi hermano a lo mejor está enfermo que le está pasando, o sea, no tenemos idea sentía una vibra rara, y dice que los primeros tres días más o menos eh, todo estuvo normal con él, o sea, sí lo veía raro, pero pues entre raro, normal, ¿saben? Pero al llegar al cuarto día, dice que se dieron cuenta que empezaba a divagar y pasaban los días y él decía y hacía cosas sin sentido. Llamaba a su mamá por el nombre de su cuñada, o sea, por el nombre de la esposa, de él me imagino. Eh, decía que probaba el sabor de los colores. Que caminaba por toda la casa como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia tóxica. Pero no lo estaba. Recuerden que ya tenía pues bastantes días ahí en, en casa de sus papás. Eso pasa siempre que digo que voy a grabar. Incluso dice que un día él salió en paños menores al patio de la casa. Y que sus papás al darse cuenta pues enseguida lo metieron a la casa. Entonces esta situación se empezó a poner como más fuerte. Tanto que decidieron mandarla a la, a la chica a casa de unos familiares para que pues, no estuviera como viendo, presenciando y todo lo que estaba pasando con el hermano porque ya estaba como un poquito más grave. Como, o sea, si decidieron mandarla lejos fue porque definitivamente algo no andaba bien. Entonces, un día antes de irse, ella estaba platicando con su hermano y dice que, que el hermano como que la abrazó, ya saben, entonces, cuando la abraza, ella siente como si se estuviera quemando. Entonces, lo que hace, obviamente, por instinto, es como zafarse del abrazo. En cuanto se zafa, siente mucho frío. O sea, primero bien bien caliente y luego como un aire muy, muy frío. Entonces, ya al día siguiente, se va a casa de su familia y dice que se queda, pues, casi las dos semanas allá. Bueno, entonces, pasan los días y, eh, pues, ella se comunicaba constantemente con su mamá, pues, para ver qué, qué había pasado, a ver si había algún cambio. Y su mamá le decía que que estaban pasando cosas raras ahora en, en su casa, que no le gustaba la energía que había, como la vibra, o sea, algo definitivamente estaba muy mal. Ellos como familia decidieron eh, llevar a su hermano pues a, un, a una iglesia porque ya no sabían qué era, qué era lo que tenía y que el pastor les dijo que el hermano lo que necesitaba realmente era un exorcismo. Okay. Entonces le dijeron, ah, ok, necesito un exorcismo, bueno, pues sí, es algo fuerte, es una decisión fuerte, pero ok, pues vamos a hacerlo, pues si es lo que necesita pues adelante, ¿verdad? Y que le dijeron, ah, sí, este, nosotros vamos a tu casa y, y lo hacemos, y sí, claro, ¿no? Nunca fueron, o sea, real, nunca se aparecieron, y el hermano cada vez estaba peor, peor, peor, peor. Entonces dice que, hijo, la misma es una decisión muy fuerte y muy arriesgada, porque dice que su mamá y su tío decidieron hacerle el exorcismo ellos mismos. O sea, como que preguntaron a ver cómo se le hace... Y dice que, que ponían eh, aceite bendecido Y que donde empezaban a aventar el aceite El hermano empezaba a gritar como, pues, cosas raras Entonces, bueno, estuvo esa situación fuerte Y dice que ya que, pues, terminaron eh, pues, lo, pues, sí, el exorcismo, el ritual, lo que sea Que se sintió la vibra diferente O sea, así como que ya normal O sea, que, pues, sí, me imagino que era una situación como impactante, ¿saben? Pero que eh, pasaron los días, todavía el hermano se quedó unos días después de esto ahí en casa de sus papás. Y que, eh, ¿cómo les digo? Como que sí empezó a mejorar, ¿verdad? Pero la chica de la historia dice que, o sea, que ella siente que sí, el hermano mejoró, pero como que la vibra rara sigue ahí en la casa. Y dice que la energía se le metió, o sea, de alguna forma se le traspasó a su papá. eso Esa parte ya no la cuenta, dice que será para otra ocasión. Y aquí lo que yo sé sobre los exorcismos es, bueno, obviamente tienen que tener pues cierta preparación, incluso no todos los padres ni pastores ni nada hacen exorcismos porque les digo que es como una rama diferente. Y otra cosa que también, si yo estoy poseída y hay siete personas aquí, esa energía que yo traigo se le puede brincar a otra persona, incluso no darse cuenta hasta mucho tiempo después, entonces, bueno, esperamos que esta situación eh, pues no empeore y pues por lo menos el hermano está bien. Entonces, bueno, a ver si nos cuenta pronto la historia de su papá. Y la tercera y última historia del día de hoy es de Itzel. Itzel nos cuenta que todo empezó desde que ella era adolescente. Cuando ella era adolescente, pues dormía en su cuarto, su hermano dormía en otro cuarto y pues tenía sus papás, ¿no? Pero que ella... Sentía que en su cuarto algo la observaba y que era algo muy fuerte, o sea, de verdad no le gustaba estar ahí, le daba miedo incluso con luces prendidas, o sea, ya saben. De tanto que sentía así como que hasta le daban ganas de llorar de que neta estaba súper fuerte lo que estaba ahí en su cuarto, o sea, cómo ella se sentía y demás. Pasa el tiempo, esta, esta situación no paró, o sea, no crean que de que hay bueno, una y otra noche, no, o sea, eso era seguido. Pero pasa el tiempo y su hermano se va de casa, de que pues ya creció y demás. Entonces se va y eh, Itzel lo que hace es cambiarse al cuarto de su hermano. Porque les digo, esta situación como que solo... Pues sí, o ella pensaba que solamente pasaba en su cuarto. Entonces, bueno, se muda al cuarto de su hermano. Y dice que la verdad que pasaron unos años de que ella no sentía absolutamente nada en ese cuarto nuevo. Y pues que ella ya estaba como muy contenta, no muy a gusto en este nuevo cuarto que era el de su hermano. Pero llega el día... En que también en el cuarto de su hermano empiezan a pasar cosas, a sentirse igual, observada. Igual no podía, les digo, ni estar ahí porque con luz prendida, todo así, porque esa sensación no se iba por nada del mundo. Dice que incluso tenía sueños como muy vividos donde ella iba caminando, se caía... Y una eh, señora como que le llamaba y le llamaba por su nombre para que fuera con ella. Pero ella se despertaba llorando. Bueno, esta situación, les digo, pasó por mucho tiempo. Después, ella crece. Ya también se muda de casa de sus papás. Ya, este, pues ya, ya se había casado y todo. Ya tenía a su primer hijo. Cuando volvieron a ocurrir estas situaciones? Dice que, de hecho, ya estaba embarazada eh, de su segundo bebé. cuando Decía que escuchaba. Que justo ahorita acaba de pasar Como que tocaban la puerta y abría Y no había nadie Entonces ella, pues ya saben, uno como que Intenta hacerse Como lavar el coco, ¿no? Uno mismo de decir No, o sea Nada más te escuché o imaginé Y cosas así, ¿no? O sea, como que nada no, no le tomaba mucho en cuenta Pero pasaba otra vez y era como Otra vez mm, Pues así como que tanto mi imaginación Pues ya no está haciendo, ¿verdad? Pero igual seguía diciendo, no, o sea pues soy yo nada más que me da miedo y pues escucho cosas y demás. Hasta que llegó una ocasión en la que ya no pudo ella pensar que solamente era ella porque su hijo también le dijo, alguien está tocando la puerta. Y bueno, obviamente fue a abrir, no había nada. Y dice, no, pues a mí toda la vida me han dicho que soy muy miedosa. Entonces con eso ella como que decía, no, es que soy muy miedosa, estoy escuchando cosas que no, que no están pasando y esto pasa. Y o sea, para no asustar al niño como que no hacía mucho. Eh, como mucho alarde de esta situación Pero seguía pasando Entonces, eh, tiene su segundo bebé Y ahora sí, esas cosas que escuchaba se empiezan como a materializar Es decir, que ahora sí las empezaba a ver Porque en la esquina de su cama veía una sombra Como un hombre, pero no le veía facciones ni nada O sea, era como solamente la silueta Pero así como todo negro O sea, como, como una sombra, así tal cual Después se cambia de casa Se va a un departamento y ahí lo que ocurría, que bueno, uno siempre piensa, ¿no? Así como de que, ay, eh, qué bueno que ya me cambié porque pues lo que sea que pasaba ya no va a pasar acá. Pero acá en el nuevo departamento lo que ocurría era que juguetes de sus hijos que le tenían que picar un botón o apachurrar, ya saben, así como cosas difíciles, hasta que hacían eso era que sonaba el juguete y en esta ocasión sonaban y los niños estaban dormidos, o sea, nadie los tocaba. Incluso había veces que les quitaba las pilas y todo... Y los juguetes seguían como que sonando... Cayéndose de los estantes donde estaban... Así, como... Cosas fuertes... Incluso, en una ocasión... Dice que tenía un espejo grande... Y que vio así como que un niño... No, le pareció raro... Porque dijo, pues, alguno de mis hijos, ¿no? Entonces los fue a ver... Y los dos estaban dormidísimos... En su cuarto... Donde los había dejado... Entonces, pues no... No era ninguno de los dos... Pasaron dos meses... Y volvió a ver a este niño. Ahora cerca de los juguetes de sus hijos. Pero sus hijos estaban en otro lado como que viendo videos. Entonces no eran tampoco ellos. Pero eh, las cosas empezaron a escalar. Ya que ahora su hijo el mayor se despertaba. Y le llamaba a su mamá que dormía pues en otro cuarto. Entonces llegaba a ella y le decía qué pasa. Y el niño se despertaba, les digo, asustado, diciendo es que vino un niño y sacó mis juguetes Y que sí volteaba donde estaban los juguetes y los juguetes estaban tirados cuando pues no los había dejado así Y también Itzel, ya dormida en la noche ahí con su esposo y todo Escuchaba que lloraban y ella se paraba a ver pues cuál de sus hijos estaba llorando Y llegaba y los dos estaban bien dormidos, o sea, no estaban llorando sus hijos y esto eran repetidas ocasiones, incluso su esposo le decía, ¿sabes qué? Ya no te pares, o sea, ya como que no alimentes lo que sea que esté aquí eh, con tu miedo, así como que parándote a ver, porque pues a lo mejor es precisamente lo que quiere, ¿no? Entonces todos los escuchaban. Bueno, en una ocasión se quedó ella sola con sus hijos y se empezaron a escuchar como sonidos en el baño y ella dijo, ay, pues dejé una escoba, puede ser que se haya caído... Pero luego otra vez y otra vez y otra vez Total, se hizo de noche, los ruidos seguían y dice que ella trataba de dormir O sea, real como que no les puedo hacer caso, ya saben, pero era imposible ignorar los ruidos Entonces le manda eh, mensajes a su cuñada y audios a su esposo diciéndole pues, lo que estaba pasando Y comenta que incluso en uno de los audios se escucha una risa de niño que no es de sus hijos Porque los audios ya los mandaba eh, de noche Qué miedo. Y bueno, fantasmitas, esos han sido, esas han sido las tres historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado. A ver si estuvieron como muy diferentes porque luego toca como que eh, se trata del mismo tema y así. Entonces díganme en los comentarios cuál historia eh, les pareció más aterradora. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente. Los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente. Bye.